El libro de Nehemías, capítulo 12. Esta es la lista de los sacerdotes y levitas que volvieron con Zorobabel, hijo de Sealtiel y Jesúa, el sumo sacerdote: Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atus, Secanías, Reum, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Miamín, Maadías, Vilga, Semaías, Joyarib, Gedaías, Salub, Amok, Ilsías y Gedaías. Estos eran los líderes de los sacerdotes y sus parientes en el tiempo de Jesúa. Los levitas eran Jesúa, Binui Cadmiel, Serebías, Judá, Matanías, quien con sus compañeros levitas estaba a cargo de los cantos de alabanza. Otros dos levitas, Bagbuquías y Uni, estaban frente a ellos en el servicio. El sumo sacerdote Jesúa era el padre de Joyasim, que era el padre de Eliasip que era el padre de Joyada, que era el padre de Jonatán, que era el padre de Jadúa. En tiempos de Joyazim, estos eran los jefes de familia de los sacerdotes de la familia de Seraías. Meraías, de la de Jeremías. Ananías, de la de Esdras. Mesulam, de la de Amarías. Juanán. de la de Malusi, Jonatán, de la de Sebanías, José, de la de Arim, Adna, de la de Meirayot, Helcai, de la de Ido, Zacarías, de la de Gineto, Mesulam, de Abías, Sicri, de Miamín, y de Maadías Piltai de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joyarib, Matenai, de Hedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Isiash, Azabías, de Hedaías, Natanael. Los jefes de familia de los levitas en la época de Eliasib, Joyada, Joanán y Jadúa, además de los sacerdotes, fueron registrados durante el reinado de Darío el Persa. En cuanto a la genealogía de los hijos de Leví, los jefes de familia hasta la época de Joanán, hijo de Eliasib, fueron inscritos en el libro de los registros. Los jefes de los levitas eran Asabías, Serebías y Jesúa, hijo de Cadmiel, junto con sus compañeros levitas, que estaban de pie frente a ellos, cada sección dando alabanzas y agradecimientos y respondiendo unos a otros, según lo dispuesto por David, el hombre de Dios. Se les unieron Matanías Bakbuquías y Abdías. Mesulam, Talmón y Acub eran guardianes de los almacenes de las puertas. Sirvieron en tiempos de Joiaquim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en tiempos del gobernador Nehemías y del sacerdote y escriba Esdras. Para dedicar el muro de Jerusalén, se llamó a los levitas de todos los lugares donde vivían para que vinieran a Jerusalén y celebraran con alegría la dedicación con cantos de alabanza y agradecimiento, acompañados de címbalos, arpas y liras. También trajeron a los cantores de los alrededores de Jerusalén y de las aldeas de los netofatitas así como de bet gilgal y de la zona de Geba y Asmavet. Pues los cantores se habían construido aldeas alrededor de Jerusalén. Una vez que los sacerdotes y los levitas se purificaron, purificaron el pueblo, las puertas y la muralla. Hice que los jefes de Judá subieran a la muralla y dispuse dos grandes coros para dar gracias un grupo se dirigió a la derecha de la muralla, hasta la puerta del desecho. Los siguieron Oseas y la mitad de los dirigentes de Judá, con Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías, así como algunos de los sacerdotes con trompetas, y Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Sacur, hijo de Asaf y sus compañeros sacerdotes, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá y Ananí, junto con los instrumentos musicales, tal como lo exigió David, el hombre de Dios. El escriba Esdras los dirigía. En la puerta de la fuente se dirigieron hasta arriba por la escalera de la ciudad de David, donde la muralla sube por encima de la casa de David y hacia la puerta del agua al este. El otro grupo del coro fue en dirección contraria. Los seguí junto con la mitad del pueblo por la muralla pasando por la torre de los hornos hasta la muralla ancha, por la puerta de Efraín, la puerta de Gesana, la puerta del pescado, la torre de Ananel y la torre de los cien, hasta la puerta de las ovejas, deteniéndose en la puerta de la guardia. Los dos coros de acción de gracias ocuparon entonces su lugar en el templo de Dios. Yo seguí con el grupo de líderes que me acompañaba, junto con los sacerdotes que tocaban sus trompetas. Eliakim, Maasías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías. Luego vinieron los cantores. Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam, y Eser, y los coros cantaron, dirigidos por Israías. Ese día se ofrecieron muchos sacrificios, celebrando que Dios les había traído tanta felicidad, una felicidad tremenda. Las mujeres y los niños también celebraron, y los sonidos de alegría en Jerusalén se podían escuchar a lo lejos. Ese mismo día se pusieron hombres a cargo de los almacenes que contenían las ofrendas, la primera parte de las cosechas y los diezmos. Lo que la ley asignaba a los sacerdotes y a los levitas, se llevaba a estos almacenes desde los campos de los alrededores de las ciudades, porque todo el pueblo de Judá se alegraba por el servicio de los sacerdotes y de los levitas. Ellos eran responsables del culto a su Dios y del servicio de purificación, junto con los cantores y los porteros, siguiendo las instrucciones de David y de su hijo Salomón. Porque hace mucho tiempo, en tiempos de David y de Asaf, se habían designado directores para los cantores y para los cantos de alabanza y de agradecimiento a Dios. Así que en el tiempo de Zorobabel y de Nehemías, todos en Israel proveían las dietas para los cantores y los porteros. También se aseguraban de proveer para los otros levitas. Y los levitas daban una parte de esto a los descendientes de Aarón.